Nuevo Curso Holístico de S.E.Y.O.R. A continuación, una reseña de los contenidos del curso. Realidad Cuántica Vuestros científicos están avanzando a pasos agigantados, recuperando el tiempo perdido. En sus investigaciones están trabajando en el conocimiento del fractal, que viene a ser como la parte más pequeña después de la materia, más allá de la materia, en el mundo de la micropartícula, los micromundos, y a través de ellos conocer exactamente el mundo real. LA ADIMENSIONALIDAD Es llegado el momento en que el ser humano entienda que la faceta más importante de su existencia es precisamente la que no ve, la que no puede tocar, la que no huele, la que no oye. Y este es el revulsivo que hemos de emplear para el despertar. La nada y el absoluto. El absoluto necesita, como es obvio, su contraparte. Y la misma es este mundo de manifestación, este múltiple espacio en el multiverso, en las dimensiones, en todos los mundos. Réplicas y multiversos La réplica es una copia exacta de nosotros mismos. Estamos en distintos mundos mundos paralelos en los que experimentamos simultáneamente distintas existencias y a la vez situaciones múltiples y diversas vivencias. Tenemos infinidad de réplicas en el universo. El Ego Todos los seres humanos gozamos afortunadamente de ego, porque si no no estaríamos en este plano tridimensional. Lo importante, lo necesario, lo trascendental, es equilibrio. EL ERROR adelante. Y obsesionados por la perfección de sus planteamientos psicológicos, obsesionados también en la búsqueda de dicha perfección, alcanzando cotas vibratorias y frecuencias de luz muy importantes, cayeron. Cayeron porque creyeron, precisamente, que únicamente con dichas frecuencias de luz, era posible el advenimiento con la sabia fórmula del absoluto, únicamente pensando en alcanzarlo. hermanamiento. Claro que el cosmos no va a regalar nada, ni de prestado siquiera, porque lo que va a conseguir el ser humano de esta generación será a través de su propio esfuerzo y sobre todo en hermanamiento y amor hacia todo lo que le rodea. Sacrificio por la Humanidad Cuando avancéis, abrazad a todos los hermanos. Interesa que todos avancen. Interesa a veces retroceder un paso y perder un precioso tiempo para que otro hermano se levante y le ayudemos a avanzar. Extrapolación del pensamiento. El primer punto está básicamente en la creencia de que no hay nada imposible, ni barrera imposible por difícil que sea de superar, y que no hay ningún error en nosotros que nos impida dar el salto cuántico en su momento. Autoobservación. La apertura de conciencia. Se alcanza a través de la autoobservación, de instante en instante, observando todo lo que nos rodea, a través de una actitud pasiva, sin influencias o injerencias externas, sin identificación de lo que sucede. Desapego. Aquello que os resulte dificultoso, prestadle atención porque... Seguramente no lo será. Al contrario, os será gratificante encararlo, solventarlo y aprender de ello. La piedra cósmica. Si lleváis la piedra, lógicamente esta os va a proteger, os va a curar. Os estáis gatiando energía crística en cualquier instante de vuestra vida de vuestra existencia el rayo sincronizador el rayo sincronizador ese rayo cósmico que muy pronto va a llegar a la tierra actuará como percutor e instantáneamente el susodicho bloque de información suministrado empezará a desenvolverse en los pliegues mentales en vuestra mente y os proporcionará el conocimiento necesario como para ir aligerando esa carga del subconsciente pasándola al consciente nombre simbólico señor tenéis todos vosotros un símbolo y eso quiere decir que en letras de fuego, vuestro nombre, está escrito en los muros de los templos adimensionales. Pulsar Sanador de Señor Pulsar Sanador de Señor es el mantra adecuado para conectar con nosotros, los miembros de la confederación. Seres vivos que están dispuestos a colaborar siempre, atendiendo la llamada o solicitud de ayuda en la sanación. Mantra de protección Que el vino y el pan de esta tierra nos lleven a reconocer al Cristo cósmico en nuestro interior y con su protección poder alcanzar el camino de la libertad para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos Señor Señor Señor